Buen día, Vanessa. Bueno, eh, el otro día lo que estuvimos viendo fueron aplicaciones de segunda ley. Eh, como les decía, finalmente lo que tenemos que tratar es de plantear la fuerza externa que siente un cuerpo y ya sé por segunda ley que eso es la masa por la aceleración, o sea, la masa por la segunda derivada de la posición. Eso quiere decir que lo que voy a tener que resolver en todos los casos van a ser ecuaciones diferenciales de segundo orden a no ser que tenga alguna constante de movimiento y entonces la ecuación se me convierte en una ecuación de primer orden. En general, la fuerza que yo tengo externa a un cuerpo puede depender de, de la posición, de la velocidad y del tiempo. ¿no? Entonces, lo que estuvimos viendo fue ejemplos de problemas de qué teníamos. Entonces decíamos, bueno, si yo tengo que la fuerza que siente un cuerpo vale cero, entonces, la ecuación que tendré que resolver es que la masa por la derivada de la posición tiene que valer cero, y entonces de aquí puedo encontrar la velocidad, que es una constante, y puedo encontrar la posición, que es una constante por el tiempo, más otra constante. ¿Qué hago para determinar estas dos constantes? Pues le impongo condiciones iniciales a mi problema y digo, ¿en ¿qué pasa en t igual a cero?, tengo que el cuerpo esté en una posición R0 y lleva una velocidad B0. Entonces, con eso encuentro cuánto valen las dos constantes de movimiento. Y pues lo que veíamos es que la velocidad como función del tiempo era constante para cualquier tiempo, y veíamos que la posición como función del tiempo era una recta que partía de la posición inicial y que variaba con el tiempo donde B0 era la pendiente de la recta que seguía. Eh, a partir de ahí, luego vimos el problema de la caída de los graves, ¿no? Que ahí tendría una fuerza que es diferente. Tendría una fuerza sobre el eje de las Y, porque tengo un problema en dos dimensiones. Una fuerza sobre el eje de las Y, que sería el peso del cuerpo, y sobre el eje de las X no tengo ninguna fuerza. La partícula lleva una velocidad B0 y parte de un ángulo teto. Entonces... Ahora lo que tengo que hacer es resolver una ecuación diferencial que es la masa por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo igual a la masa por g, porque es la única fuerza que tengo, que también es una fuerza constante. Entonces... Como tengo un problema en dos dimensiones, tendré que ver qué pasa en el eje de las X y qué pasa en el eje de las Y. En el eje de las X sé que la fuerza total que siente el cuerpo es cero, y en el eje de las Y sé que la fuerza total que siente el cuerpo es menos m por g. Si esta primera ecuación ya la habíamos resuelto y ya habíamos encontrado que X como función del tiempo, bueno, la velocidad como función del tiempo era una constante, y si encuentro, si trato de resolver esta, voy a tener que la velocidad como función del tiempo es menos gt más otra constante. De aquí, integrándolas, encontré que entonces la posición... Para en, el, ...en el eje de las X era A por T más una constante... ...y en el eje de las Y era menos un medio de Gt cuadrada... ...más una constante por el tiempo más D. Aquí mis constantes son la A, la C, la B y la D... pues ...pongo otra vez condiciones iniciales... ...y encuentro cuánto vale la A... ...que es la velocidad inicial sobre el eje de las X... ...que es B0 por el coseno del ángulo... ¿Cuánto vale la B en el eje de las Y que es B0X, o sea, B0 por el seno del ángulo? En la posición en el eje en, eh, para el tiempo igual a 0, pues será X0, y la posición en el eje de las Y para el tiempo igual a 0 era Y0. Entonces, pues encuentro ya mis ecuaciones de movimiento, ya sé que X como función del tiempo es X0 más B0XT y Y como función del tiempo es Y0 más B0YT menos un medio de GT cuadrado. Y sé que la velocidad ahora como función del tiempo es B0X y la velocidad en Y como función del tiempo es B0Y menos GT, ¿no? Eh, entonces, lo que tengo ahora es que para X igual a. para la, la X de cómo se está moviendo el cuerpo, pues lo que voy a tener es B0XT más X0, que es la posición inicial, y para Y lo que voy a tener es Y0 más la, la recta B0YT menos un medio de GT cuadrada, y entonces el cuerpo lo que hará será como una parábola, pues medio a una parábola, porque no es una parábola. Eh, eh, ¿Qué me pasaba...? Eh, si yo tengo cuánto vale B0, B, BX, pues es B0X, ¿no? Y BY, pues es B0Y menos GT, ¿no? Que ahora voy a tener que es una recta cuya pendiente es menos G. Entonces, de ahí, para ver que es una parábola, pues lo que hago es que trato en estas dos ecuaciones, en la de X y en la de Y, despejar al tiempo, ¿no? Y de la primera despejo de al tiempo en esta y entonces me queda cuánto vale T, la sustituyo en la segunda, ¿no? Y entonces lo que obtengo es una ecuación que ya no depende del tiempo y entonces solo depende de X y Y. Y lo que me dije es cómo, cómo se va a mover el cuerpo. Entonces la ecuación es la ecuación de una parábola que es B0X entre B0Y, que es una constante por X, menos un medio de G, que es otra constante, entre B0, X cuadrada, que es una constante por X cuadrada, y esta es la ecuación de una parábola. Entonces, ya encontré que en el tiro parabólico la trayectoria del proyectil es una parábola. Ustedes en el curso de mecánica analítica hicieron problemas donde lo que tenían que encontrar era cuál era el alcance máximo, cuál era la altura máxima del tiro, y entonces... Esto, eso se puede encontrar a partir de las ecuaciones que tenemos. Ahora, lo que también vimos fue el caso de ahora tener un proyectil que se mueve con resistencia del aire. Y entonces la ecuación diferencial, ahora la fuerza, no solo va a depender, depend, ahora va a depender de la velocidad. Entonces lo que voy a tener es que la ecuación, la, la segunda ley de Newton lo que me dice es que la masa por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, va a ser una constante que es mg, porque tiene la fuerza que es mg, y ahora tiene una fuerza que se opone a que la partícula se mueva, que es menos gamma por b, donde gamma es la constante de proporcionalidad. Entonces, ahora tengo que resolver esa ecuación otra vez. Este problema es un problema en dos dimensiones. La partícula se mueve en x y en y. Entonces, lo que voy a tener es que resolver dos ecuaciones diferenciales. Lo que pasa en el eje de las X y lo que pasa en el eje de las Y. En el eje de las X, la única fuerza que tengo es la oposición del cuerpo a moverse en el eje. O sea, voy a tener MX dos puntos menos gamma X punto. Y en el eje de las Y, pues lo que voy a tener es menos gamma Y punto, que es la oposición del cuerpo a moverse en el eje de las Y, y menos MG, que es la otra, que es la otra fuerza que tengo. Aquí, entonces digo, bueno, pues pongo X dos puntos como BX punto, y entonces me queda esta ecuación a resolver y esta ecuación a resolver. Para BX tengo una, una, una, esto, tengo a la función multiplicada por una constante más la derivada de la función. Entonces, ¿qué hago como propuesta? Pues propongo una exponencial, porque ya sé que la exponencial, si yo derivo, eh, una vez o dos veces, de todas maneras regreso a la misma exponencial. Entonces propongo que sea a e a la pt, entonces bx punto es a p, a, e a la pt, lo sustituyo en mi ecuación y mi incógnita aquí es cuánto vale p. Y p, pues resuelvo esta ecuación y me va a quedar que p es menos gamma entre m. Entonces, en realidad la solución a la ecuación va a ser bx igual a, a e a la menos gamma entre m por t. Esto, ¿qué le pasa? Ahora vamos a tratar de resolver la ecuación en el eje de las yes. Si ustedes se dan cuenta, esta es una ecuación diferencial, eh, eh, ¿cómo se llama? O una ecuación diferencial homogénea, porque es igual a cero. Aquí como lo tengo que esta ecuación diferencial es igual a menos c, va a ser una ecuación diferencial inhomogénea. La solución de una ecuación diferencial inhomogénea es la general de la homogénea, o sea, poner aquí un cero, más una particular de esta ecuación. Si yo aquí pongo un cero, pues tengo esta misma ecuación, solo que con otra constante. Entonces ya sé que B, va a ser B por E a la menos gamma entre M por T. Ahora, ¿qué propongo como, como solución particular? Digo, pues las propongo una constante. Si propongo que b y sea una constante, porque puedo proponer cualquier solución, entonces tendré que b y punto tiene que valer cero. Y entonces me voy a la ecuación y entonces me va a quedar que c debe de valer menos gm entre gamma. Entonces, la solución general de la ecuación va a ser la de la homogénea, que es b a la menos gamma t entre m, menos la de la inhomogénea, ¿no? Bueno, más la de la inhomogénea, pero como tiene un menos, va a ser menos. Entonces, ahora tengo dos, dos constantes, la A y la B. ¿Cómo las determino? Otra vez, le vuelvo a poner condiciones iniciales y entonces digo B0X es A. Y B0Y tiene que ser B, aquí sustituyo T igual a 0, B menos MG entre gamma Y encuentro cuánto valen la A y la B. Entonces, BX como me quedó que A es B0X, BX será B0X por E a menos gamma, gamma T entre M, y B0Y pues va a ser B por E a la menos gamma T entre M menos MG entre gamma. Y ya tengo cuánto vale BY y cuánto vale BX. Ahora, ¿qué hago? Pues tengo que encontrar cuánto valen eh, X y Y. Vamos a ver ¿Qué me pasaba cuando yo tenía esto el tiro sin resistencia? Tenía que la velocidad en el eje de las X siempre era constante. Ahora voy a tener que es una constante multiplicada por una exponencial de negativa. Entonces, voy a tener mi constante en el instante inicial parte de B0X, pero eso lo tengo que multiplicar por E a la menos gamma MT, y entonces lo que voy a tener es que la velocidad en el eje de las X va a ir decreciendo. ¿Qué me pasaba en el eje de las 10 yes? En el eje de las 10 yes, lo que tenía sin resistencia era que era B0Y menos CT, o sea, se iba a comportar con esta recta. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Ahora lo que tengo es B0Y multiplicado por E a la, bueno, B0Y más MG entre gamma multiplicado por E a la menos gama T entre M, que me va a quedar esta, esta, esta exponencial, y ahora si a eso le tengo que restar menos mg entre gamma, lo que me va a quedar es esta, esta curva, que no es la misma que tenía antes. Entonces, lo que sí es cierto es que ahora, si yo quiero ver cómo se va a mover sin resistencia el tiro parabólico y con resistencia, sin resistencia lo que voy a tener es esto esta parábola, y con resistencia voy a tener una parábola que va a subir más, pero que va a decrecer, y lo que voy a tener aquí es una asíntota. Entonces, esto ahora ya tenía cuánto valía B0, cuánto valía BX y cuánto valía BY, pues ahora tengo que calcular cuánto vale X y cuánto vale Y. Esto era BX, entonces si yo integro esto, voy a tener cuánto vale X, y entonces aquí me va a quedar esto más una constante. Y si integro para la de Y, que era esta, lo que voy a tener es hacer esta integral y entonces me va a quedar que es M entre gamma por B0Y más M entre gamma por G por E a la menos gamma T entre M, menos M entre gama GT más D. Entonces, aquí tengo dos constantes, a la C y a la D. ¿Qué hago para encontrar las constantes? Pues nuevamente le vuelvo a poner condiciones iniciales y digo qué pasa cuando t vale 0, pues x tiene que estar en x0 y y en y0, y entonces voy a tener que x0 me va a dar esto, y0 me va a dar esto, y, cero me va a dar esto, y tengo, ya puedo calcular cuánto vale la c y cuánto vale la d. La c vale x0 más m entre gamma por b0x, y la d vale y0 más m entre gamma por b0y más m entre gamma por g. Si eso lo sustituyo, pues ya encuentro cuánto vale la X como función del tiempo y a la Y como función del tiempo. Va a valer X0 más M entre gamma B0X por 1 menos E a la menos gamma T entre M y la Y va a valer Y0 más M entre gamma B0Y más M entre gamma por G que multiplica a 1 menos gamma T entre M menos MG entre gamma por T, por G, por GT. ¿Qué me pasaba en el caso que no tenía resistencia. Pues tenía x0, le sumaba b0t, o sea, tenía esta recta cuya pendiente era b0x. Ahora lo que voy, y en y lo que tenía era, en y lo que tenía era esta curvita, ¿no? Que era y0 más b0yt menos un medio de gt cuadrada. ¿Qué me pasa ahora? En el caso de la x, pues voy a tener... X0 más M entre gamma por B0X multiplicado por 1 menos E a la menos gamma T y 1 menos E a la menos gamma T, lo que me va a dar, si yo multiplico M entre gamma B0X menos gamma MT, lo que me va a quedar es esta. Y ahora si a esto le sumo X0, lo que me va a quedar es esto. Y antes me quedaba una, una esto, recta que crecía. Con el tiempo y ahora no va a tener que va a ir tendiendo a cuando t tiende in, tiene infinito, esto va a tender a x0 más m entre gamma b0x. ¿Qué me pasa para la y? Para la y, pues voy a tener que ahora voy a tener y0 más m entre gamma por por por m entre gamma por b0y más m entre gamma por 1 a la menos gamma t entre m, y entonces lo que me va a quedar es la suma de todas estas componentes, lo que me va a quedar es esto. Antes yo tenía que se iba con, se tendía más con la parábola de menos un medio de gt cuadrada. Bueno. Esto... Mmm, si yo lo que quiero es encontrar la ecuación de la trayectoria, pues tendré que eliminar al tiempo de una de las ecuaciones y sustituirla en la otra. Voy a hacer x0 y y0 igual a 0 y entonces x me va a quedar esto y y me va a quedar esto. Entonces 1 menos e a la menos gamma t entre m me queda gamma entre m b0x, ¿no? Y esto lo voy a sustituir en y. Y entonces me va a quedar que Y es, es esto que tengo aquí, que es B0Y entre B0X más M G entre gamma B0X por X, que esto es una constante por X, menos M entre gamma por G por T. Pero aquí todavía tengo a la T. Para encontrar la T, pues voy a despejar de aquí a la, voy a despejar cuánto vale E a la menos gamma T entre M, y me va a quedar 1 menos gamma M 0 x por X. Si saco el logaritmo de ambos lados, lo que me va a quedar es que, que menos gamma entre m por t es el logaritmo de 1 menos esto, o sea, que t es menos m entre gamma por este logaritmo. Y ahora lo sustituyo aquí, y entonces me va a quedar que y va a valer esto, o sea, que... Eh, Haciendo las simplificaciones me va a quedar b0y entre b0x más m entre gamma b0x g por x, que es una constante, más m cuadrada g entre gamma cuadrada logaritmo natural de 1, que es una constante, menos gamma entre b0x por x. Y esto también es la ecuación de una parábola. Si yo hiciera tender a cero esto, eh, la gamma, en realidad lo que tendría es esto, lo que tendría que llegar es a la ecuación de, de si, del tiro parabólico sin resistencia del aire y bueno eso fue lo que hicimos, hicimos tender a cero a la t, lo que hicimos fue un desarrollo en serie de a la menos gamma t entre m que tengo que es esto y 1 menos E a la menos gamma t entre m es esto de donde X lo que me quedaba era M entre gamma B0X por gamma entre M por T, por términos que dependen de uno más, términos que dependen de gamma, con lo cual esta gamma tiende a 0, y entonces me va a quedar la ecuación del tiro parabólico, que era sin resistencia, del aire, sin resistencia del aire, que era B0X por T. Y lo mismo hago con la Y, ¿no? Y me van a quedar... Términos en gamma y términos en gamma cuadrada. Entonces, si yo hago tender estos términos a cero y todo lo que dependa de gamma, lo hago tender a cero, llego, recupero la ecuación del tiro parabólico sin resistencia del aire. Eh, luego les comenté nada más lo de Usain Bolt, no sé si lo leyeron el artículo, pero sí es interesante, nada más para que vean que es una aplicación de... de de, ¿Cómo se llama? del De un movimiento de arrastre. Bueno, entonces después vimos el oscilador armónico simple, ¿no? Que lo que tengo es un carrito, este solo es en una dimensión, porque el carrito no sube y baja, sino solo se mueve a lo largo del eje de las X, y la única fuerza que existe sobre el carrito es la ley de Hooke, que es la fuerza es menos K por X. Entonces, en este caso tengo una fuerza externa que depende de la posición. Y entonces mi ecuación diferencial es MX dos puntos igual a FX, o sea, igual a menos KX, de donde si raíz de K entre M la hago omega cero, que es la frecuencia natural de oscilación del resorte, la ecuación diferencial que tengo que resolver es x dos puntos más omega cuadrada, omega cero cuadrada, x igual a cero. Si aquí yo propongo como solución, porque si se dan cuenta, aquí tengo x y aquí tengo x dos puntos, pues propongo otra vez una exponencial, calculo la, de, la, la derivada de x, calculo la segunda derivada, lo sustituyo en la ecuación y entonces lo que tengo es que p cuadrada tiene que ser menos omega cero cuadrada. Obviamente mi incógnita aquí es p en donde P entonces va a ser más menos I omega cero Entonces, en, en realidad lo que tengo es que tengo una combinación lineal de las dos soluciones. Entonces, mi X va a ser una constante por E a la I omega cero T, más otra constante por E a la menos I omega cero T. Si yo derivo esto, pues voy a tener I omega cero por la misma, y entonces de ahí puedo encontrar cuánto deben de valer a y B, porque estoy poniéndole condiciones iniciales a la posición y a la velocidad. Y entonces, de aquí encuentro cuánto valen las dos constantes, y me queda que A es un medio de X0 más B0 entre Y omega 0, por omega 0 y que B es un medio de X0 menos B0 entre Y omega 0. Entonces, ya tengo que la, la solución a la ecuación es X igual a un medio de X0 por e a la I omega 0 T más, más E a la menos I omega 0 T más un medio de B0 entre I omega 0 y omega E eh, por multiplicado por E a la I omega 0 T menos E a la menos I omega 0 T. Entonces, esto lo puedo escribir como una constante, saco como factor común a E a la menos a, a, a esta y luego saco como factor común a esta y entonces lo que me va a quedar es que x yo la puedo escribir como, como una constante por coseno de omega 0t más y seno de omega 0t más b por coseno de omega 0t menos y omega 0t, que es una manera de escribirlo para que no me queden exponenciales imaginarias. Entonces, ahora saco al coseno como función y al seno como función, y entonces a más b la llamo a, y a menos b la llamo b, multiplicada por i, y entonces lo que tengo que encontrar es ahora mis dos esto, constantes, son la a y la b, nuevamente le puedo poner condiciones iniciales o la puedo sacar de aquí, que ya había encontrado cuánto era a y b, y entonces esto, y entonces tendré que X tiene que ser X0 coseno de omega 0T más B0 entre omega 0 seno de omega 0T. Y esta sería otra solución a la ecuación diferencial. Pero para graficarla, pues esta tampoco es muy fácil. Entonces, lo que voy a hacer es, ahora voy a escribir a A y a B, que son constantes. A la escribo como una amplitud C por el seno de un desfasaje y a B una amplitud C por el coseno de un desfasaje, de donde me queda que C es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, y alfa es la tangente a la menos uno de a entre b, ¿no? Entonces, tengo ahora que x la puedo escribir como c por el seno de alfa, coseno de omega 0 t, más coseno alfa, seno de omega 0 t, y como tengo seno de alfa, coseno omega 0 t, más coseno alfa, seno omega 0 t, esto es el seno de omega 0 t más alfa. Entonces, otra manera de escribirla es... C seno de omega 0 T más alfa. Ahora mis incógnitas aquí son C y alfa y las puedo encontrar a partir de las condiciones iniciales. Saco la derivada de este, le pongo condiciones iniciales y tengo cuánto vale la C y la alfa. Y entonces tengo que mi X es X0 más B0 cuadrada entre omega 0 cuadrada seno de omega cero T más la tangente a la menos 1 de omega 0 X0 entre b cero. Y esto, pues ya es más fácil de graficar, pues yo lo que tengo es una amplitud, ¿no? Que sería x0 cuadrada más de 0 cuadrada entre omega0 cuadrada y un desfasaje que es alfa. Y entonces lo que tengo es un seno que está desfasado. Entonces mi carrito se movería esto de esta manera sinoidal. Y entonces tengo que las tres son soluciones a, al problema del oscilador armónico simple. ¿no? Entonces ahora lo que vamos a ver es qué le pasa si yo ahora al, al oscilador le meto resistencia. O sea, ahora no solo tiene la fuerza que es la ley de Hooke, que es menos Kx, sino que tiene resistencia a moverse y digo que la resistencia otra vez es proporcional a la velocidad. Si se corta esto, nos volvemos a conectar. Entonces, ¿ahora que tengo? Tengo que la ecuación diferencial, nuevamente tengo un problema en una dimensión, solo el carrito se mueve en el eje de las X. Entonces, tengo que MX dos puntos es F de X, y esto es menos KX menos gamma X, dos, gamma X punto, que son las dos fuerzas que siente mi carrito. Entonces, esto me va a quedar... Que mx dos puntos más gamma x punto más kx, esto vale cero. Nuevamente vuelvo a decir que la frecuencia natural del sistema es la raíz de k entre m, divido toda la ecuación entre m y me queda x dos puntos más gamma entre mx punto más omega cero cuadrada x igual a cero. Y ahora la ecuación diferencial que tengo que resolver es esta. Nuevamente, si se dan cuenta, tengo la solución más la derivada de la solución, más la segunda derivada de la solución, pues otra vez se me ocurre proponer una exponencial. Entonces digo, la solución a esta ecuación diferencial, que esta es homogénea, porque aquí me da cero, propongo que sea A a la PT. Entonces, si yo derivo esto, me va a quedar A P a la PT, x dos puntos A P cuadrada e a la PT, lo sustituyo en esta ecuación. Y me va a quedar a p cuadrada e a la pt más gamma entre m a p e a la pt más omega cero cuadrada a e a la pt igual a cero, ¿no? Puedo dividir toda la ecuación entre a y e a la pt porque aquí tengo un cero. Entonces me va a quedar p cuadrada más gamma entre m por p más omega cero cuadrada igual a cero. Nuevamente mi incógnita aquí es cuánto vale p. Y p, como esta es una ecuación cuadrática, pues yo sé que P es menos B, ¿no? Entre menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4 c entre 2A. Entonces, aquí me va a quedar menos B que es menos gama entre M y como tengo que dividir entre 2A y 2A es 2 porque el coeficiente de P cuadrada es 1, más menos la raíz cuadrada de P cuadrada, que va a ser gamma cuadrada entre 4M cuadrada, menos 4AC, que sería 4A por C, que es 1, y estoy dividiendo entre 4 para que me quede aquí omega 0 cuadrada. Entonces, si se dan cuenta, P tiene dos soluciones. Una que es menos gamma entre 2M más la raíz y otra que es menos gamma entre 2m menos la raíz, ¿no? Y me voy a dar cuenta que va a depender, voy a tener diferentes casos. Uno, cuando omega cuadrada, va a depender mucho de cómo sea esta raíz. Cuando gamma cuadrada entre 4m cuadrada sea mayor que omega cero cuadrada, esto me va a dar una raíz positiva, real positiva. Cuando gamma cuadrada entre 4m cuadrada sea igual a omega cero cuadrada, con lo cual esta raíz me va a dar cero. Y otra, cuando gamma cuadrada entre 4m cuadrada sea menor que omega cero cuadrado, con lo cual esto me va a dar un imaginario, ¿no? Y voy a ver los tres casos. Voy a llamar P grande para no ir cargando tantas cosas a gamma entre 2m. Entonces, la solución que yo tengo es x igual a... E a la menos P más la raíz cuadrada de P cuadrada menos omega cero cuadrada más B por E a la menos P menos la raíz de P cuadrada menos omega cero cuadrada. Entonces, vamos a ver el primer caso. Que P sea mayor que omega cero, que sería este. En este caso, entonces tengo que P es mayor que omega cero, entonces gamma cuadrada entre 4M cuadrada es mayor que K entre M. Y por lo tanto, P cuadrada menos omega cero cuadrada es mayor que cero, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a tener es la suma de dos exponenciales reales, ¿no? Porque este término es real y este término es real. Entonces, voy a poner, para abreviar el álgebra y no ir cargando con tantos signos, voy a llamar P1 a menos P más la raíz de P cuadrada menos omega 0 cuadrada, y P índice 2 a menos P menos la raíz de P cuadrada menos omega 0 cuadrada. Entonces, la solución va a ser A e a la P índice 1T más B e a la P índice 2T, porque lo que estoy haciendo es sustituyendo aquí P índice 1 y aquí P índice 2. Bueno, dado el valor de P, ¿no? P1 y P2, vamos a ver cómo son. P1 es, es, tengo aquí P1, es mayor que menos P, porque aquí tengo menos P más este término. Y menos P es mayor que P índice 2, porque aquí tengo menos P menos este término. Además, lo que tengo es que P índice 1 y P índice 2 son mayores que 0 porque son números reales. Entonces, por lo... bueno, entonces la solución es dos exponenciales, ¿no? Entonces, X punto va a ser péndice 1E a la P índice 1T, más péndice 2E a la P índice 2T, ¿no? Y mis dos incógnitas aquí van a ser la A y la B, ¿no? Mis dos coeficientes, A y B. Entonces, pero tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, lo que hago... Sustituyo condiciones iniciales en t igual a cero, digo x es x0 claro. y la velocidad es b0, ¿no? Pero Por lo tanto, perdón. Le puedes subir tantito otra vez. Así. Un poco más, un poco más. Ah, ahí, de hecho, eh, no, en la ecuación y 125. Y 125, aquí está, está. Ajá. Ya ve que sustituimos los términos que multiplican a T ¿Sí? por P1 y P2. A uh -huh. lo que voy es que, más abajo, en la siguiente ecuación, si le puede bajar. O sea, lo que hago es que pongo esto como P1T y esto y pues, como P2T. Ah, en la I128 es x de, eh, la derivada de X, ¿verdad? Sí, es la derivada. Sí. Sí, nada más quería confirmar dónde Para encontrar cuánto valen entonces las constantes, sí. ahí B, necesito dos ecuaciones. Claro, ¿No? sí, ya lo vi. Gracias. Bueno, entonces, sustituyo condiciones iniciales en las dos y entonces obtengo lo que vale la A y lo que vale la B. Que a la A, pues depende de b. ¿Cuánto? Ya, entonces puedo encontrar cuánto vale la A y cuánto vale la B, ¿no? Y la A vale B0 menos P índice 2X0. Bueno, entonces, la A, tengo dos ecuaciones, esta, que es la de la velocidad, y esta, que es la de la posición, ¿no? Digo, bueno, en T igual a cero, lo que hago es que X es X 0 y llamo a B, B cero. Entonces, tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, la A y la B. La primera me va a quedar A. Esto es e a la 0 que es 1 más b, porque esto es e a la 0 que es 1. Entonces, aquí me va a quedar que x0 es a más b. Y en esta me va a quedar que, que b0 es p1 por a, esto es e a la 0 que es 1, más p índice 2 por b y e a la 0 es 1. Y tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y puedo encontrar cuánto vale la a y la b, ¿no? Entonces, la A me queda B0 menos P índice 2X0 entre P1 menos P índice 2. Y la B me queda P, P1X0 menos B0 entre P índice 1 menos P índice 2. ¿Se dan cuenta el, el, cómo se llama, el denominador de ambas es el mismo, no? Entonces, si yo sustituyo ahora lo que valen la A y la B, en la X, ¿no? Lo que sí me doy cuenta es que A es B0 menos, esto siempre va a ser el mismo numerito. Y aquí la A es B0 menos péndice 2X0, y aquí B es péndice 1X0 menos B0. O sea, A y B tienen signos opuestos. Entonces, si A es positiva, la B es negativa y al revés. Entonces, voy a sustituir los valores de A y B en la, en la solución. Entonces, la solución va a ser B0 menos P índice 2X0 entre P índice 1 menos P índice 2 por E a la P índice 1T más P índice 1X0 menos B0 entre P índice 1 menos P índice 2 por E a la P índice 2T. Donde ya sé que P índice 1 es menos P más la raíz cuadrada de P cuadrada menos omega 0 cuadrada y P índice 2 es menos P, menos la raíz de P cuadrada menos omega 0 cuadrada. Y la P grande es gamma entre 2M. Entonces, si yo lo que hago es que grafico cómo se va a mover esta, este oscilador, ahora lo que tengo es, aquí tengo A, la tomé positiva y B, la tomé negativa, porque ya sé que si una es positiva, la otra es negativa. Entonces, y luego tengo A por E a la P índice 1T, que sería esta que depende, de partiría de A, y B por E a la P índice 2T sería esta que depende de B. Y ahora lo que tengo que hacer es sumar a esta, esta, y entonces lo que va a hacer es que inicialmente va a subir, va a partir de A más B y luego se va a ir con el término de A, E a la P índice 1T. Bueno, ese sería el primer caso, ¿no? ¿Qué le pasa al segundo caso? El segundo caso es un caso crítico porque la p es igual a omega cero, o sea, la gama entre menos gama entre 2 m es igual a la raíz de k entre m. Y entonces tengo que el rozamiento por el amortiguamiento que tiene mi sistema. Perdón, maestra, ¿podemos, ¿Perdón? ¿Puedes repetir cuál era el primer caso? El primer caso era que P era mayor, o sea que la raíz llegaba a esta ecuación, ¿no? Sí. Y entonces tengo que el primer caso es cuando gamma cuadrada entre 4m cuadrada es mayor que omega cero cuadrada, o sea que lo que tengo aquí es que es mayor que esto. Sí. El segundo es cuando esto es igual a esto. Ah, ok. El tercero es cuando esto es menor que esto, que son las tres posibilidades que tengo. Sí. ¿No? Porque esto es menos gama entre 2M y le voy a sumar esta raíz. ¿Sí? Sí. Entonces, en el primer caso lo que obtuve fue... Ay. Ay, Fue esto, ¿no? Esta sería la gráfica del primer caso. Ok, sí. La okay. suma de dos exponenciales, ¿no? Que las dos son reales, ¿no? Porque esto es positivo y esto es positivo. ¿Sí? Sí. Bueno. Y que están multiplicadas, bueno, por el tiempo, ¿no? Y la A y la B, pues ya las encontré. Va, sí, Entonces, sí. sí. Caso, no me hace recordarlo. Sí. Ahora, el segundo caso es que P sea igual a omega cero. Eso quiere decir P es menos gamma entre 2M, ¿no? Y omega cero es la frecuencia natural del resorte, que es la raíz de K entre M. Lo que quiere decir es que las dos son idénticas, ¿no? Y que entonces lo que tengo metido en esa raíz, ¿no? De la solución que encontré, ¿no? De la solución que encontré es que P1 es menos P, y p índice 2 es menos p, porque esto vale 0 y esto vale 0. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces, entonces, pues si p1 y p, y p índice 2 valen 0, pues entonces la solución es a la menos pt, ¿verdad? Porque yo tenía que p1 era menos p. Más la raíz y P, índice 2 era menos P menos la raíz, ¿no? Eso quiere decir entonces que X nada más es esto, ¿no? Si yo le saco la derivada a esto, pues voy a tener, bueno, antes que eso le pongo condiciones iniciales, si tengo que en el tiempo T igual a 0, X es igual a X 0 y por lo tanto eso vale A. Y entonces no necesito saber la velocidad que lleva el carrito, ¿verdad? ¿Está claro? Porque ya encontré cuánto vale la única constante que tengo. ¿Sí? Y eso no puede ser. ¿Sí está claro? Como nada más tengo una constante que es A, porque mi solución era... Mi solución era esta, la solución general, ¿no? A a la menos P más la raíz, más B e a la menos P, menos la raíz. Si esto y esto, esto son cero, pues nada más como solución tengo A, a Nada más tengo una, ¿no? ¿Está claro? Y eso no puede ser, no puede ser que yo nada más con la posición o con la velocidad sepa cómo se va a mover el carrito, porque tengo las dos. No es lo mismo que el carrito parta de una posición X0 y lleve una velocidad a que el carrito parta de otra posición X0 y lleve otra velocidad. La solución tiene que ser diferente. Entonces, en general, esta para el caso crítico que estamos viendo, no es la solución del problema. Esta es una solución particular del problema, porque necesito dos constantes de movimiento, una que dependa de la posición y una que dependa de la velocidad. ¿Está claro? Bueno, entonces, voy a proponer, pues, como, solu voy a proponer como solución una X, que sea una función que dependa del tiempo, por e a la menos pt. En lugar de una constante aquí, voy a proponer una función. Y voy a tratar de encontrar cuál es esa función para el problema particular que yo tengo. Entonces, entonces lo voy a escribir como f e a la menos pt. Eso quiere decir que si yo derivo esto, x punto va a ser f punto por e a la menos pt menos p por f por e a la menos pt. O sea, va a ser f punto menos pf por e a la menos pt. ¿Sí? Sí. Y x dos puntos, pues va a ser la derivada de esto. Y la derivada de esto es f dos puntos menos pf punto por e a la menos pt. Y ahora tengo que derivar este. Menos p por f punto menos pf por e a la menos pt. O sea me va a quedar F dos puntos menos PF, menos pf punto, más p cuadrada f, por e a la menos pt. Aquí tengo menos pf punto y menos pf punto, me va a quedar menos 2 pf punto, por e a la, p, a la menos pt, o sea me va a quedar F dos puntos menos 2 pf punto, más p cuadrada f, por e a la menos pt. Ahora lo tengo que sustituir en la ecuación diferencial que yo tengo. Y la ecuación diferencial que yo tengo era x dos puntos más gamma entre 2m, ¿no? Más omega cero cuadrada. Entonces, x, x dos puntos es f dos puntos menos pf punto más p cuadrada f por e a la menos pt. Más 2p por p F punto menos PF por E a la menos PT. Más omega, cua, omega cero cuadrada F E a la PT. A la menos PT. Puedo dividir todo entre E a la menos PT. Y entonces me va a quedar. Aquí tengo un menos 2 PF punto. Y aquí tengo un más 2 PF punto. Se me van a ir. Entonces aquí me va a quedar F dos puntos menos P cuadrada, porque tengo aquí un 2P menos 2P cuadrada F y aquí tengo un P cuadrada F, entonces me va a quedar menos P cuadrada F más omega 0 cuadrada F igual a 0, o sea, F dos puntos más omega 0 cuadrada menos P cuadrada por F igual a 0, ¿no? Y esa es la ecuación. Entonces, yo lo que tengo que encontrar es cuánto vale F, ¿no? En mi caso P, es omega cero. Eso quiere decir que este término vale cero. Y por tanto, f dos puntos debe de valer cero. Que f dos puntos valga cero, quiere decir que f punto tiene que ser una constante. Y que f tiene que ser una constante por el tiempo, más otra constante. O sea que la solución general para el problema es a más b por t, por e a la menos pt. Y aquí ya tengo dos constantes, tengo a la b y tengo a la a. Entonces, x punto va a ser la derivada de esto, que va a ser menos pa menos pbt más b por e a la menos pt. Ahora, a esto le impongo condiciones iniciales, digo, en t igual a cero, el carrito se encuentra en una posición x 0 y lleva una velocidad de cero. Eso quiere decir que X tiene que ser X0 y aquí T vale 0 y esto vale 1, entonces X0 vale A. X punto es B0 y entonces esto vale menos PA, esto vale 0, más B por E a la 0 que es 1, entonces me queda menos PAB. Eso quiere decir que B debe de valer B0 más PX0. Y entonces la solución general para el problema cuando la p cuadrada es igual a la omega 0 cuadrada es x igual a x0 más b0 más px0 por t por e a la menos pt. O sea, no solo x0 por e a la menos pt, sino que tiene este término que depende del tiempo. Si yo lo grafico, ¿no? ¿Qué tengo? Tengo... X 0 que es la A, ¿no? Luego tengo algo multiplicado por T, o sea, le llamo BT. Entonces, A más BT, y esto multiplicado por una exponencial decreciente, entonces lo que me va a quedar va a ser que el carrito se va a mover así, ¿no? Bueno, y entonces ahora vamos al tercer caso, que en realidad el tercer caso es el que es más... Interesante. El tercer caso es cuando tengo que P cuadrada menos omega cero cuadrada es una raíz imaginaria, porque P es menor que omega cero. Y esto le voy a llamar omega de amortiguamiento, le voy a llamar omega A, y omega A va a ser omega cero cuadrada menos P cuadrada. Y esto, pues, es a lo que se le conoce como la frecuencia amortiguada. Entonces, mi ecuación diferencial va a ser, la solución va a ser X igual a E a la menos P, más menos, ahora me va a quedar una, una imaginaria aquí, ¿no? i omega t ¿no? Porque esto es imaginario Entonces, me va a quedar que X es igual a E a, e a la menos PT, que multiplica a cuando tiene aquí un más... Y más b cuando tiene un menos. O sea, a e a la i omega at t, más b a la menos i a omega at ¿no? Eh, y esta, pues ya sé que esta la pude, la escribí, eh, que es la del oscilador armónico simple, solo que está multiplicada por esta exponencial decreciente. Entonces, la solución de este, pues son las mismas tres que tenía el oscilador armónico simple. La otra va a ser e a la menos pt por a coseno de omega at más b seno de omega at t, y la otra va a ser e a la menos pt por c seno de omega at más alfa. Aquí mis constantes son la a y la b, aquí la a y la b, y aquí la c y la alfa. ¿Cómo las calculo? Pues otra vez vuelvo a hacer lo mismo. Le pongo condiciones iniciales, digo en t igual a cero, x es igual a x 0 y x punto es b 0 Y entonces puedo determinar cuánto vale la alfa y cuánto vale la c, cuánto vale la a, cuánto vale la b, cuánto vale la a y cuánto vale la b. Vamos a tratar de ver cómo se mueve este oscilador. Si me voy a esta, que es la que es más fácil de graficar, pues tengo que, aquí tengo C, que sería la amplitud, ¿no? Y menos C. Y ahora lo que tengo es que esta, que es C seno de omega T más alfa, que sería una función que iría como la del oscilador armónico simple, ¿no? Que sería una C defasada, un seno defasado. Ahora está multiplicado por una exponencial decreciente. Entonces, lo que tengo es que está multiplicado por estas exponenciales, ¿no? Y entonces, lo que voy a tener es que aquí va a tener una cresta, pero lo que cada vez se va a ir amortiguando más. Y entonces, lo que voy a tener es una una una on, una sinoidal, pero amortiguada por E a la menos PT, ¿no? hago para encontrar cuánto vale la C y la alfa, pues devuelvo vuelvo a poner condiciones iniciales como lo hemos hecho en todos los casos. ¿no? Vamos a ver un ejemplo diferente. Ahora vamos a pensar que lo que tengo es un oscilador armónico forzado. O sea, aquí hay una fuerza que le que les estoy imprimiendo para que se mueva. Entonces, ahora lo que tengo es mi carrito, su resorte, ¿no? Otra vez se mueve en el eje de las X. Y ahora lo que tengo es una fuerza periódica que le estoy aplicando, que es F seno de omega T. Entonces, lo que voy a tener es que ahora la ecuación de movimiento, pues va a ser la masa por la, la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, tiene que ser igual a la, a la suma de fuerzas externas. Y las fuerzas externas es la de resorte, que es menos KX, ¿no? Que se opone. Y F seno de omega T, que lo está empujando. Maestra, ¿por qué la fuerza es periódica? Para que te sea más sencillo resolverlo. Puede ser una fuerza solita, nada más. Pero para que te sea más sencillo, tú estás pensando en cómo le haces a un carrito para aplicarle una fuerza una fuerza. Entonces, imagínate que le pones un motorcito, ¿no? que periódicamente lo que está haciendo es aplicándole la misma fuerza siempre en el tiempo, ¿no? Ok. Entonces, por eso es por lo que la pides que sea periódica, para que sea siempre la misma, porque si no esta fuerza, quién sabe cómo sería, ¿no? Sí. Ah. Bueno, entonces, entonces la ecuación que tengo que resolver es esta. Si derivo entre m toda la ecuación, pues lo que voy a tener es x 2 puntos más omega 0 cuadrado x igual a f entre m por seno de omega t, ¿no? Y esta es la ecuación que tengo que resolver. Me doy cuenta que esta ecuación es una ecuación inhomogénea, porque aquí no tengo un cero, aquí tengo una f entre m seno de omega t. Entonces la solución de la ecuación tiene que ser la de la homogénea, cuando aquí tengo un cero, más una particular de la inhomogénea. Entonces, pues la de la homogénea yo sé que es X dos puntos más omega cero cuadrada X igual a cero, pues que es la del oscilador armónico simple, ¿no? Y ya sé que esa, su solución es C por el seno de omega cero T más alto, ¿no? Ahora, tengo que encontrar una particular de la inhomogénea, como aquí tengo un seno de omega T, aquí tengo la solución y aquí tengo la segunda derivada de la solución, pues yo sé que si le propongo una amplitud por un seno, pues aquí tengo la X, va a ser una amplitud por el seno, si la derivo una vez me va a dar un coseno y si la derivo dos veces me va a dar un seno otra vez, ¿no? Entonces, pues le voy a proponer una amplitud por el seno de omega T. Entonces, x dos puntos va a ser menos omega cuadrada a seno de omega t. Entonces me voy a mi ecuación, entonces mi ecuación es esta. Sustituyo lo que vale x dos puntos, que ahora va a ser la suma de este, de este más este, ¿no? Entonces voy a primero a ver, a ver, como tiene que ser, tengo que encontrar cuánto vale esta a. Entonces, me voy a mi ecuación y sustituyo cuánto vale X dos puntos. Y vale menos omega cuadrado A seno de omega T, más omega cero cuadrado A seno de omega T, igual a F entre M seno de omega T. Aquí, mi incógnita es la A. Entonces, me va a quedar que A, A la puedo puedo dividir toda la ecuación entre seno. La A me va a quedar factor común de omega cero cuadrada menos omega cuadrada. Entonces, me va a quedar F entre M que, que divide a omega 0 cuadrada menos omega cuadrada, ¿no? Y esta va a ser la amplitud de esta parte, eh, de, de la parte, digamos, eh, forzada. Entonces, la solución general a mi problema, pues va a ser C seno de omega cero T más alfa, que era la general de la ecuación diferencial, más la particular que encontré, que es f entre m, omega cero cuadrada menos omega cuadrada, seno de omega t. ¿verdad? ¿Cuáles son mis incógnitas? Pues mis incógnitas son la c y la alfa. ¿Qué tengo que hacer para encontrar c y alfa? Pues ponerle condiciones iniciales a esta ecuación, digo, en t igual a cero, x está en x 0 y lleva una velocidad b 0 pero vamos a ver, entonces, esta sería la solución de la ecuación. Aquí lo que tengo es c seno de omega 0 t más alfa, que ya sé que sería esta que tengo aquí, ¿no? Que es un seno de un ángulo alfa. Luego tengo una f entre m omega 0 cuadrada menos omega cuadrada, ¿no? Que multiplica el seno de omega t, pues que sería esta otra que tengo aquí. Y si la sumo, lo que voy a tener es esta azulita que tengo aquí, ¿no? Es la suma de dos senos con dos amplitudes diferentes. Pero antes de eso me quiero fijar en qué me quedó como amplitud. Si se dan cuenta, la amplitud me quedó F entre M omega cero cuadrada menos omega cuadrada. Si yo hago omega cuadrada tender a omega cero cuadrada, ¿qué me va a pasar? Que esto me va a quedar cero, ¿no? Y entonces la amplitud se me va a ir a infinito. Y entonces cuando yo tengo A como función de omega, pues voy a tener, que voy a tener unas asíntotas aquí que no voy a poder explicar. O sea, la amplitud de repente se me va a infinito y luego me aparece por menos infinito, ¿no? Y entonces, físicamente, este problema no tiene ningún sentido, aunque matemáticamente yo lo pueda resolver. Matemáticamente ya encontré cuál es la solución, pero físicamente, si yo me doy cuenta, aquí me queda una cosa muy rara. Me queda que la amplitud esto, tiende a infinito cuando omega tiende a omega cero cuando la frecuencia de la, de la, del, del seno, de la, de la fuerza que yo le estoy aplicando, tiende a la frecuencia natural del resorte. Entonces, este problema, aunque matemáticamente yo lo puedo resolver, físicamente no tiene ningún sentido. Entonces, esto también uno se tiene que dar cuenta que muchos problemas que tenemos en realidad, aunque uno dijera matemáticamente lo puedo resolver, físicamente no tiene sentido. Y por eso creo que es muy importante el que se entienda físicamente qué está pasando con los problemas. Porque cuando uno se va a trabajar ya esto en la vida real, ya sea que haga investigación o que se dedique a otras, a otras cosas, en realidad tiene que darse cuenta de, estas de estos problemas. Yo tengo un oscilador que en principio podría funcionar, pero si yo resuelvo la ecuación, me doy cuenta que desde aquí esto no tiene ningún sentido. ¿no? Entonces, vamos a ver otro oscilador. Ahora vamos a ver el oscilador armónico forzado y amortiguado. Entonces, ahora lo que tengo es que sobre mi carrito, que otra vez estoy en tres dimensiones, en, digo en una dimensión, perdón. Tengo mi carrito con su masa, tengo la ley la de Hooke, que lo que me hace es que es, es la fuerza que siente el resorte que está amarrado a la pared. Tengo que ahora tengo un amortiguamiento que otra vez es proporcional a la velocidad y tengo una fuerza periódica que lo que va a estar haciendo es jalando al carrito. Entonces, ahora la ecuación diferencial que tengo que resolver va a ser mx dos puntos menos kx menos gamma x punto más f seno de omega t. O sea, mx dos puntos más gamma x punto más kx igual a f seno de omega t. Nuevamente me doy cuenta que esta es una ecuación diferencial inhomogénea y, no y que... La solución tiene que ser la de la homogénea más una particular de la inhomogénea. ¿Cuál es la solución de la homogénea? Pues la homogénea es MX dos puntos más gamma X punto más KX igual a cero, o sea que aquí tenga un cero. Y esa, pues era la del oscilador armónico amortiguado que ya la encontré. Y ya encontré que era, en los tres casos, cuando P era mayor que cero, era b e a la p índice 1t más c e a la p índice 2t, o b más ct e a la menos pt cuando p era omega 0, o c e a la menos pt seno de omega t más alfa cuando p era menor que omega 0. Y esta era la solución general de esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, ahora tengo que encontrar una particular de la ecuación inhomogénea. Y la ecuación inhomogénea es mx dos puntos más gamma x punto más kx igual a f seno de omega t. Ahora fíjense, aquí como tengo a x y aquí tengo x punto y tengo x dos puntos, pues no pro puedo proponer solo un seno porque aquí me va a quedar que al derivarla una vez me va a quedar un coseno. Y entonces lo que voy a hacer es proponerla como... Una amplitud por el seno de omega t más un desfasaje. Si yo propongo como solución a seno de omega t más un desfasaje para esta ecuación como solución particular, x punto me va a quedar omega a coseno de omega t más beta, x dos puntos me va a quedar menos omega cuadrada a seno de omega t más beta, ¿no? Y estas tienen que ser soluciones de esta ecuación, entonces lo voy a sustituir en esta ecuación. Entonces me va a quedar menos m omega cuadrada a seno de omega t más beta, más gamma omega, más gamma omega a coseno de omega t más beta, más k a seno de omega t más beta, igual a f, ¿no? Seno de omega t más beta. Entonces, aquí tengo, voy a sacar al seno de omega t más beta factor común, entonces me va a quedar A que multiplica acá menos m omega cuadrada por seno de omega t más beta. Y voy a sacar al coseno de omega t más beta que es A omega gamma coseno de omega t más beta igual a f seno de omega t más beta. Ahora lo que voy a hacer es escribir seno de omega t más beta y coseno de omega t más beta como seno por coseno más coseno por seno y a seno, a coseno, coseno menos seno, seno. Entonces aquí me va a quedar A que multiplica acá menos m omega cuadrada y entonces en lugar de seno de omega t más beta voy a escribir seno de omega t coseno beta más coseno de omega t seno de beta más a omega gamma. Y en lugar de coseno voy a poner coseno omega t, coseno beta, menos seno omega t, seno beta, igual a f seno omega t. Y ahora voy a sacar a, a, como factor común a seno de omega t y a coseno de omega t. Entonces, aquí me va a quedar a, que multiplica acá, menos m omega cuadrada, coseno de beta, ¿no? Aquí me va a quedar más a omega Seno de beta menos F, paso la F para acá. Y todo eso multiplicado por seno de omega T. Y ahora más A que multiplica acá menos M omega cuadrada, seno de beta, y esto por coseno, y aquí como tengo coseno me va a quedar más A omega coseno beta, ¿no? Y todo eso por coseno omega T. Y entonces... Tengo esta ecuación donde aquí depende de seno de omega t y aquí depende de coseno de omega t. Yo sé que el seno de omega t y el coseno de omega t no pueden valer cero al mismo tiempo. Cuando el seno es máximo, el coseno es mínimo y así nos vamos. Entonces, por lo tanto, para que esta ecuación valga cero, para cualquier tiempo, lo que tiene que valer cero son sus coeficientes, o sea, este y este. Entonces, tengo que pedir que K menos M omega cuadrada seno de beta más omega omega gamma coseno beta sea cero y que A que multiplica a K menos M omega cuadrada coseno beta menos A omega seno beta menos F sea cero. O sea, que este coeficiente y este coeficiente sea cero para que, las, para que yo tenga solución a esta ecuación. ¿Qué hago? De aquí puedo calcular, de aquí puedo calcular, de esta ecuación puedo calcular, tengo seno entre, paso esto, dejo esto de este lado, esto lo paso para esto, divido entre coseno y divido entre k menos m omega cuadrada y me queda seno entre coseno, me queda tangente. Aquí me queda menos eh, omega gamma entre k menos m omega cuadrada, ¿no? Y ya tengo cuánto vale la tangente de beta. Si sé cuánto vale la tangente de beta, entonces puedo calcular cuánto vale el seno. Yo sé que el seno es menos omega gamma entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de k cuadrada menos m omega cuadrada más omega cuadrada gamma cuadrada. Eso es el seno. Y sé cuánto vale el coseno. Pues el coseno es k menos m omega cuadrada entre la raíz cuadrada de omega cuadrada gamma cuadrada más k menos m omega cuadrada al cuadrado. Y ya sé cuánto vale el seno y el coseno. Y entonces los voy a sustituir en esta ecuación. Y entonces me va a quedar, si lo sustituyo en esta ecuación, puedo encontrar cuánto vale a. Y a entonces va a valer f entre... K menos m omega cuadrada coseno beta menos omega gamma seno de beta. ¿no? Y esto obviamente depende, depende del coseno y del seno. Lo, si lo sustituyo aquí me va a quedar f por la raíz de omega cuadrada gamma cuadrada más k menos m omega cuadrada al cuadrado entre k menos m omega cuadrada cuadrada menos omega cuadrado gamma cuadrada. Y esto, como aquí tengo la raíz y aquí tengo lo mismo, pues me va a quedar que a va a ser f entre la raíz de omega cuadrada, gamma cuadrada, más k menos m omega cuadrada al cuadrado, ¿no? Y beta, pues va a ser la tangente a la menos 1 de menos omega gamma entre k menos m omega cuadrada, o sea, tangente a la menos 1 de... Gamma vale menos 2p omega entre omega cero menos omega cuadrada. Y aquí pongo que Maestra, vale. ¿Puede ¿Perdón? Repetir, ¿Puede repetir por qué de la 181 se pasa a la 182? Aquí tengo lo que vale... a ah, aquí, aquí es un más, ¿eh? Ah, justo, justo. Ahí es un más, sí. Sí, aquí es un más, ¿no? Ah, entonces todo claro. Y entonces tengo lo que vale beta y lo que vale A, ¿no? Y si se dan cuenta aquí la amplitud, ya no importa cuan, cuando omega tienda omega cero, porque esto, como tengo aquí el 4p cuadrado omega cuadrado, nunca va a tender a infinito, ¿no? Como en el caso anterior, ¿no? Entonces, la solución general de mi problema va a ser... La A que es, bueno, la, la particular que es F entre M raíz de omega cero cuadrada menos omega cuadrada más 4P cuadrada omega cuadrada seno de omega T más la tangente a la menos 1 de menos 2P omega entre omega cero cuadrada menos omega cuadrada. Esta P es mayúscula, ¿sí? Más, pues cualquiera de las tres dependiendo de cuál, de qué, de qué, de qué es lo que tenga, ¿no? Si P es mayor que omega 0 pondré, pondré esta, si P es igual a omega 0 pondré esta, y si P es menor que omega 0 pondré esta, ¿no? Nuevamente donde la omega 0 es la raíz de K entre M y la P es gamma entre 2 M, ¿no? Entonces vamos a analizar el primer caso, el primer caso es cuando P es mayor que omega 0. Cuando P es mayor que omega 0, bueno, ya sé cuánto vale A y cuánto vale beta, entonces los, lo voy a escribir en función, esto, lo voy a escribir de otra manera. Entonces voy a tener que X va a ser A seno de omega T más beta, ¿no? Ya sé que aquí tengo cuánto vale beta, más B, E al apéndice 1T, más C, E al apéndice 2T. Obviamente aquí mis, ya tengo estas, la A y la B, ya, la A y la beta ya las tengo, las, dependiendo de las condiciones iniciales, encontraré cuánto valen la A y la C. O sea, en T igual a 0, X es X0 y B es igual a B0, y puedo calcular cuánto vale la, la B y la C. Entonces, lo que yo tengo ahora es este término que es A seno de omega T más beta, ¿no? Y este término que es B al apéndice 2T más C al apéndice 2. T. A seno de omega t más beta, pues es este término, ¿no? Que es un seno por una amplitud de fasado, ¿no? Y E al apéndice 1 t más C, al apéndice 2 t, pues era el que ya habíamos obtenido antes, que era este que tengo, y entonces lo que tengo que hacer es sumar este a este, y lo que voy a tener es que él se va a mover así. Y al final se va a ir con el término, con el término esto, eh, natural, ¿no? Esta gráfica se ve con el término natural, aunque al principio el forzado ese también interviene un poco. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando P es omega cero. Cuando P es omega cero, pues otra vez es la solución de la inhomogénea, que era A seno de omega T más beta, que ya sé cuánto vale A cuánto vale beta, pero ahora le tendría que sumar B más C por T E a la menos PT, ¿no? Y ahora a mí, para encontrar cuánto valen B y C, otra vez volvería a ponerle condiciones iniciales y otra vez esto, podría encontrar cuánto vale B y C. ¿Cómo se va a comportar? Pues se va a comportar igualito que este, porque... Si se acuerdan de cuando vimos en el oscilador... Bueno, entonces ahora vamos a ver. Eh, entonces decíamos que en el segundo caso, pues es igualito, porque uno, si sí se acuerda cómo quedaba esta gráfica, esta gráfica quedaba como la del. La del. La de A seno de omega T más beta. Digo, sí, bueno. no, la de B al apéndice 1 T más C al apéndice 2 T. Y entonces se va a comportar de una manera muy similar. ¿no? Maestra, mándeme. No no está proyectando nada. Ah, perdóname. Ya no ves dónde está mi compartir ahorita. No está abajo donde dice compartir pantalla. Sí, sí, ya, ya vi, pero es que ahora ya no está mi, mi chunchito. Nos salimos y volvemos a entrar porque algo me pasó. Sí, pupis. Ok. Ahí ya está compartiendo pantalla. ¿Ya? Ahora la que no veo soy yo. Pero no, veo, estoy compartiendo, pero no tiene nada, ¿no? Solo estamos viendo la pantalla de Google. Sí. Bueno, la ventana. me botó el, la presentación a ver, algo y volvemos a entrar ¿no ¿Ya lo ven? Sí, ya lo estamos viendo de nuevo. Ahí voy. Bueno, entonces estábamos en... No, esta es la normalita. Bueno, entonces estábamos que en el segundo caso, pues esto es igualito, ¿no? Entonces la gráfica va a ser muy similar, se va a ir con el, con el término natural. Y el tercer caso es el que es más interesante, cuando la, la P es menor que omega cero. Y entonces ya sabíamos que la solución ahora era A seno de omega t más beta, más CE a la menos PT seno de omega cero t más alfa, donde esta A y esta beta ya las conozco y ahora lo que tengo que encontrar son la C y la alfa. Y lo que haré será ponerle condiciones a mi problema. Y donde esta omega A era la omega de amortiguamiento. Entonces, ahora si yo lo que hago es que las grafico, pues lo que voy a tener es que ahora se va a mover de una manera un poco extraña. Va a ser A seno de omega T más beta más E a la menos T, eh, más C a la menos PT seno de omega a T más alfa y aquí tienen todas las contribuciones van a tener la C a la menos PT omega a T más alfa que era lo que teníamos aquí no que era un seno esto que amortiguado no y luego voy a tener un seno que está desfasado a seno de omega T más beta que me va a dar este otro término, y si yo lo sumo, pues voy a tener esta, est, se va a comportar así. Bueno, entonces esto, finalmente el carrito obviamente se va a ir con el, con el, con este término, ¿verdad? Con el aceno de omega t más beta, porque este cada vez se va reduciendo más. Pero entonces, a mí lo que me interesa es saber, ¿Dónde va a tener máximos y mínimos mi función? Entonces, eh, la A, pues la voy a escribir como f entre m por 1 entre la raíz de z, donde z va a ser la omega 0 cuadrada menos omega cuadrado al cuadrado más 4p cuadrado omega cuadrado, ¿no? Y f entre m, pues es una constante, ¿no? Entonces, lo que yo sé es que donde z tenga puntos críticos es donde A va a tener puntos críticos. Entonces, me voy a fijar en la Z y voy a sacar a Z como función, voy a sacar la derivada de Z como función de omega. ¿Qué le pasa a la Z como función de omega? Para utilizar el criterio de la primera derivada. Entonces, Z' pues va a ser la derivada de esto, ¿no? Que me va a quedar 4 omega, porque me va a quedar un 2 omega 0 cuadrada menos omega cuadrada y la derivada de esta es que es menos 2 Omega, entonces me va a quedar menos un 4 omega, que multiplica omega 0 cuadrada menos omega cuadrada. Y aquí más 8p cuadrada om omega, este omega, aquí es omega, ¿eh? Igual a cero, ¿no? Y este, Porque... Estoy derivando esto. No, no, pero ¿por qué queda el menos... el, el menos... ah, ya, ya, ya. Es este que tengo un 2 de aquí y tengo un menos 2 omega, ¿no? Sí, no, tienes no, razón, gracias. 4 ¿no? Pero aquí no es omega cuadrada, aquí es omega solita. Bueno, entonces, eh, lo que tengo que pedir entonces es que los puntos críticos, eh, bueno, yo, yo lo que tengo es una ecuación que depende de omega. Entonces aquí voy a tener 4, 4 omega que multiplica a omega 0 cuadrada menos omega cuadrada, si aquí saco a 4 omega, porque es omega, me va a quedar un 2p cuadrada. Entonces me va a quedar omega 0 cuadrada menos omega cuadrada menos 2p cuadrada igual a 0. Porque uno es cuando omega vale 0, ¿no? <risa> y la otra es cuando omega es la raíz cuadrada de omega 0 cuadrada menos 2p cuadrada, ¿no? Entonces, cuando omega vale 0, pues lo que voy a tener es que voy a tener un mínimo para omega y que va a ser la raíz de omega 0 cuadrada menos 2p, ¿no? entonces lo que voy a tener, voy a tener un mínimo y un máximo. Un mínimo para omega cero y un máximo para omega cero cuadrada entre 2p. Entonces lo que voy a tener es una frecuencia de resonancia, la que le voy a llamar omega r, que es omega, que es la raíz cuadrada de omega cero cuadrada menos 2p cuadrada. Y por tanto, la omega de resonancia, que es la raíz cuadrada de omega cero cuadrada menos 2p cuadrada, pues va a ser menor que la omega de amortiguamiento la omega de amortiguamiento que era la raíz de omega cero cuadrada menos p cuadrada y esto va a ser menor que omega cero. Entonces, la frecuencia de resonancia va a ser menor que la, la frecuencia de amortiguamiento y esta va a ser menor que la frecuencia de oscilación del resorte. Aquí sí puedo calcular cómo, cómo, cómo es la amplitud como función de, de omega y entonces lo que voy a tener es que va a tener un máximo en la omega de resonancia y para omega igual a cero voy a tener que tangente de beta vale cero y por lo tanto beta vale cero. Y para omega igual a omega cero voy a tener que tangente de beta se me va a infinito y beta entonces vale 2 pi, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo puedo graficar. Eh... Si se dan cuenta, este es el problema que es más interesante de analizar. Eh, aquí lo que tengo es que tengo una resonancia. Eh, en la página del, del curso está el problema de resonancia más conocido que hay, que es el puente de Tacoma. El puente de Tacoma es un puente que se hizo entre dos ciudades, entre, entre Tacoma y no me acuerdo cuál era la otra ciudad, Cita, y era el puente más grande que se había construido, se le dio muchísima, eh, muchísima propaganda, se empezó a construir, y los ingenier ingenieros no se dieron cuenta de que había muchas más cosas, que lo que tenía era un... La solución de la ecuación estaba por aquí. De lo que tenía es que tenía una ecuación de este estilo. Una constante por el seno de, de omega t más un desfasaje, más una constante por una exponencial eh, negativa por el seno de omega de amortiguamiento más alfa. Y no se dieron cuenta, no midieron bien eh, el amortiguamiento que tenía el puente. El puente estaba expuesto a vientos, estaba expuesto al paso de coches, estaba expuesto al paso de gente y resulta que el puente lo inauguran eh, en una fecha y a los como dos meses el puente se viene abajo porque entra en la frecuencia de resonancia, entra en esta frecuencia... entra en esta frecuencia, o sea, que sí dependía de la, de la constante de resistencia, porque aquí tengo que P cuadrada es gamma entre 2M. Entonces sí depende de, la frecu del, del, de la, del cuánta es la resistencia que pone al aire el, el puente. Y el puente se viene abajo, entonces el puente es muy famoso precisamente porque se vino abajo, y porque se vino abajo porque los eh, ingenieros que lo proyectaron no se dieron cuenta que tenían que encontrar cuál era la frecuencia de resonancia del puente. O sea, no hicieron las suficientes medidas de cómo era la constante de proporcionalidad de, de, de la, del viento. Bueno, del viento y de los coches y de la gente, ¿no? Qué era lo que estaba pasando. Y la película es muy interesante porque se ve impresionantemente cómo el puente entra en resonancia y cómo se viene abajo porque obviamente el material del que está construido no lo aguanta ¿no? entonces esto es muy famoso por eso porque, porque se vino abajo ¿Y no vino oído... abajo porque pues, los ingenieros no tomaron en consideración todo lo que había que tomar en consideración perdón y no ha oído hablar de los puentes justo que se caen cuando las tropas y, la, y los soldados sí. ¿Por qué entran en resonancia sí. entonces no se toma en cuenta bien a bien digo para ser ingeniero tiene uno que saber mucho de osciladores armónicos porque es un oscilador armónico lo que tenemos ahí ¿no? y como yo les decía esto para, para muchos problemas de física lo que tenemos son osciladores armónicos en, en el caso de la física del estado sólido lo que uno considera son moleculitas que están amarradas por osciladores Irónico que ve son las vibraciones de esas moleculitas, ¿no? Entonces, esto, por eso se ve mucho el oscilador armónico, porque si sí es algo que se tiene que tomar en consideración siempre para muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, aquí le dejamos, nos vemos el miércoles y vamos a ver ahora qué pasa si lo que tengo es un oscilador armónico metido en una cajita, o sea, un oscilador armónico en dos dimensiones, ¿no? Hasta ahora hemos visto solamente osciladores armónicos en una dimensión. ¿no? Entonces aquí le dejamos. Se cuidan mucho y nos vemos el miércoles. Muchas gracias, nos vemos. Dale, gracias. Gracias. Y échale un ojo, porque luego si sí hay errores, esto, ahorita por ejemplo tú me hiciste notar que si hay un error ahí hay un signo, ¿no? Sí, un signo y el del de, cuadrado. el cuadrado, del... sí. Dale, muchas gracias. No hay de qué. Bye.